Bienvenidos a PASI, hoy en clase lo que vamos a dar va a ser las ecuaciones de la recta en el plano. Bien, como nosotros ya sabéis, una recta tiene un punto y un vector director. Pero claro, depende de cómo nosotros queramos ponerla, pues va a tener una ecuación o puede tener otra. Y eso es lo que vamos a dar nosotros aquí. La primera ecuación de todas y la más básica es la ecuación vectorial. Y se pone de esta manera. Son los X y los Y que tiene un punto y se le suma un vector. Esta sería la ecuación vectorial. Y a partir de aquí, pues ya vamos obteniendo todas las demás. La siguiente sería la ecuación paramétrica. Y se obtiene de una manera muy sencilla, que es separando las componentes de cada punto y de cada vector. Entonces nosotros vamos a hacer eso, separar las componentes. Tenemos la x, que va a ser igual a un a, más un lambda por v1. Y la y, pues va a ser el punto b, más lambda por v2. Bien, pues estas son las ecuaciones paramétricas. Y seguimos nosotros el proceso para pasar a otra ecuación. La siguiente sería la ecuación continua. ¿Cómo sacamos la ecuación continua? Pues lo que vamos a hacer va a ser despejar lambda aquí. Entonces nosotros vamos a un más para acá vamos a hacer lambda es igual, si nosotros queremos despejar lambda, tenemos por un lado la x, le restamos la a y dividimos entre v1. Y la otra lambda, pues, sería i menos b partido v2. Pues bien, aquí tenemos el resultado, como resultado, la ecuación continua de la recta. ¿Por qué? Porque como lambda y lambda tienen que ser lo mismo, si yo tengo 5 y otro 5, 5 y 5 son iguales. Pues lambda y lambda son iguales. Entonces, ahí tenemos la ecuación continua. x menos a... Partido V1 es igual a I-B menos partido V2. Bien, es fácil. Ecuación continua. Ahora viene una de las más conocidas por vosotros, que es la ecuación general. ¿Cómo se llega a la ecuación general? Vosotros sabéis que la ecuación general tiene esta forma. Nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser multiplicar v1 por esto y v2 por esto. Y nos va a quedar lo siguiente. v2 por x menos a es igual a v1 por y menos b. Una vez que nosotros desarrollemos esto, vamos a tener v2x menos v2a igual v1i menos v1b me voy a venir un poquito más para arriba y bien, si nosotros v2x lo llamamos a mayúscula x a v1i lo llamamos más b y a esta dos do sumando o, o restos lo llamamos C mayúscula le a cero. Aquí tenemos la ecuación general. ¿Por qué esto le podemos llamar C a estas dos cosas? Porque estas dos cosas son constantes y como C es una constante, pues de ahí tenemos la ecuación general. Ecuación continua, ecuación general. Voy a borrar todo y vamos a seguir con la ecuación de la recta. Vamos a poner las dos últimas, puesto que a partir de ahí son cómo se desarrollan las demás. Entonces recordamos la continua y la general. Bien, como ya sabéis, continua y general. ¿Qué pasa ahora? Pues que nosotros vamos a realizar, mediante la ecuación continua de la recta, la ecuación explícita. ¿Y cómo sería explícita? Pues de la siguiente manera. Y igual a MX ¿Cómo llegamos a este, a este? A esta ecuación. Pues nosotros tenemos que la pendiente va a ser igual a V2 partido V1. Eso nosotros tenemos que saberlo, porque sí. V2 partido V1 sería la pendiente. Y aquí nosotros tenemos la pendiente. ¿No? Pues entonces, nosotros en la ecuación continua. Vamos a proceder de esta manera. X menos A por V1, o sea, a partir de V1 por V2. Es igual a Y menos B. ¿Vale? Pues bien. Como es lo mismo que este V1 esté dentro del paréntesis o esté fuera, debido a que si está fuera, también lo va a dividir pues nosotros vamos a hacer eso. Y entonces nosotros tenemos x menos a por m va a ser igual a y menos b. Bien, ya nos vamos acercando, ¿no? Pues sí, porque ya la y menos b se acerca un poco. Pues ahora vamos a despejar la e. Entonces nos quedaría aquí x menos a por m más b. Ya nos estamos acercando mucho más todavía. Y ahora pues vamos a multiplicar mx menos am más b, igual ahí. Y aquí tenemos mx, y que nos falta? La n pues simplemente a esto se le suele llamar n, pero no es que no haya salido otra cosa. Son constantes, pues se suman y se le pone una letra que en este caso es n. Pues aquí tenéis cómo se saca esta ecuación explícita. Pues bien, nos falta una. Que es la ecuación punto pendiente. Y la punto pendiente es la más fácil. Puesto que sería y menos y' igual a m x menos x'. Donde y' es un punto con su componente y y x' es un punto pero la componente x solo. Pues entonces nosotros volvemos a la continua y ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hemos hecho antes, calcular esa M. Entonces nosotros tenemos X menos A, V2 partido V1, igual a I menos B. ¿No? Entonces a esta le podemos llamar M. Y nosotros en un principio, en la ecuación vectorial, que la pongo por aquí otra vez, nosotros aquí teníamos un punto. Nosotros si nos fijamos, la A sería la componente X, ¿No? Nosotros aquí, ¿no? queremos un punto en la componente X. Y esto es una componente X, ¿no? Pues entonces, ahí tenemos X prima. Y lo mismo para la B. B sería la componente Y del punto. Nosotros queremos la componente Y del punto. Pues ahí tenemos la ecuación punto pendiente. su componente X por la pendiente y es igual a la Y menos el punto en su componente Y. y esta se conoce como punto... porque se conoce como punto pendiente? Pues sencillamente porque tiene un punto, esta sería la componente X y la componente Y, y tiene la pendiente. Es muy facilita. Pues bueno, con esto queda cómo se desarrollan y se consiguen las demás ecuaciones de la recta. Son muy facilitas, espero que hayan entendido, yo sé que con esto hay mucha guerra porque siempre se olvida los procedimientos, pero bueno, para eso está estamos nosotros. Deja un comentario aquí abajo, decís si os gusta y ya sabéis. Nos vemos en paz. Y aprende, enseña y comparte. Chao.